Ya estamos aquí en vivo y a todo color. Así es. Eh, como siempre les decimos, ¿verdad? Que somos sus amigos. Sus amigos, de hoy sus hoy amigos de siempre. Y siempre. Así es, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así es, les damos la bienvenida a todos, todos y cada uno de ustedes en este momento. En el momento que ustedes vayan a, a ver, a escuchar, o a meditar eh, en este mensaje que se va a transmitir. Uh -huh. eh, puede ser en la mañana, en la media, en la tarde, en la noche, a la hora, que, que puedan. Pero algo bien importante que siempre les estamos encargando es que compartan, que compartan estos videos. Así son para es. compartirlos. Les agradecemos muchísimo. Eh, ay, un no, me gusta, pero que, que el me guste quiere decir que lo vio y le gustó. Pero no es de compromiso nada más que que ah, ahí están Lo voy a poner que me gusta <risa> sí, eso ¿no? es como para que me dé cuenta de que tú estuviste aquí pero, pero no estuviste en, en, en el programa bueno, así eh, es así es. que para nosotros es un programa así eh, es, estamos aquí eh, tratando de, de dar eh, un mensaje, un, un mensaje un reflexión, una reflexión y que esto pueda ser de ayuda y que pueda que ser sea de, bendición de, ayuda y de bendición para, para sí, todos sí, aquellos que, que están en, pues viéndonos y escuchándonos Así es eh, Pero que el me gusta sea Porque realmente te gusta lo que estamos haciendo Claro, claro que porque sí Porque si no, entonces pues eh, Es como un pequeño autoengaño, ¿verdad? Eh, entonces que, que eso no sea así de esa manera eh, Si realmente te gusta es porque Te agrada lo que estamos haciendo okay. Así es, así es Y no perdamos más tiempo viene El tema El tema mucho ojo. Un momento de reflexión. Tema. Vacío emocional. Ay. Vacío emocional. Ay. <ríe> <ríe> sí, Cuando es que... este vacío se pasa de aquí aquí y cobre todo tu cuerpo, se hace un caos. Sí. Sí, definitivamente sí. Porque. ¿Verdad? Y. Y es un vacío emocional, ¿por qué? Porque te hace actuar. Sí, sí, sí, te hace actuar. Para bien o no para mal, pero te hace actuar. Exactamente. Entonces, necesitamos que ese vacío quede lleno. Tú me, me comentabas ahorita que, dándome un ejemplo uh -huh. de cuando se, oh, sí. se, se siente hambre, ¿verdad? Sí. Sientes uh, que hay un vacío sí, por ahí sí. en, en la barriguita. No, lo considero así, o sea, uh -huh. eh, ese vacío que, que se siente porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, uh -huh. ¿verdad? este, para, para que tengamos la comunión con Él, entonces si, si no la tenemos, pues sentimos ese vacío. Uh -huh. Entonces cuando tienes hambre, pues es porque no has comido. Uh -huh. El estómago te pide, uh -huh. te están gruñendo ahí las tripitas. <risa> tengo hambre o, o tengo sed no necesariamente sí. tiene que ser hambre puede ser sed uh -huh. entonces este pues tienes que eh, tomar el agua para para, para saciar esa sed uh -huh. entonces así es nuestra nuestra alma nuestro espíritu nuestro corazón tiene que estar lleno de la presencia del Señor. Uh -huh. Porque, pues, eh, es el Señor el que nos, nos da la vida y nos da todo lo que tenemos y todo lo que somos es eh, de Él. Ah, así es. Y, y vamos a compartir un poquito con ustedes algo que tengo aquí en, en estas hojas. Mi esposa tiene la suya sí. y la mía. Este, sí. Eh, con respecto al vacío emocional. Así es. Y dice así. Nos dice eh, que es... Eh, esa sensación que, que nace de lo más profundo de ti y que tiñe tu vida de un gris insípido y que te apaga, te agota, te angustia, te anuda el estómago y te comprime el pecho. Te vuelve un autómata. Esa sensación a la que solo alcanza se llama vacío. Y, es, y, es, y esa sensación precisamente por eso se le llama vacío. Eh, eh, aquí le, le pusimos emocional porque es, es una sensación emocional la que se siente uh -huh. cuando es ese es sí. vacío ¿verdad? Uh -huh. este, por, sí, este, ¿y por, ¿por qué es eso? porque eso es este, un vacío emocional que se, se apodera de tu vida día a día eh, el problema es que eso a veces amaneces hoy amaneces mañana uh -huh. y la semana que entra y, y sigues amaneciendo igual ¡Ah, caray! Ya, ya, ya nos empiezas a preocupar. Sí, sí, sí. ¿Así estás con, con, con tu condición? Nos preocupas y por eso estamos tomando este tema. ¿Por sí. qué? Porque en nuestros días, con todo lo agitado que está este mundo, que puede que esté de con, cabeza... Con toda la tecnología y todo lo que hay, y, y muchas de las veces... este. Puedes estar eh, en una reunión con mucha gente y, y, y, y te sientes muy bien. Uh -huh. Pero ya nada más eh, este, te vas a, a tu casa, estás eh, solo o sola, eh, eh, empiezas a tener ese, esa sensación de, de vacío. Uh -huh. Así es. Sí. Entonces, vamos a continuar con el comentario de aquí. Bien, en, en determinados momentos de nuestras vidas solo nos hemos sentido perdidos, invadidos por sentimientos y desesperanza y con una falta de ilusión para realizar todo aquello que antes nos llenaba podría, podría decirse que nos sentimos vacíos, apagados como si nada tuviera sentido y así es, nos sentimos como como, como un globo desinflado Sí, sí. se le salió el aire y, y bueno. ya quedó quedó nada en cambio, cuando está bien llanito, hasta le tallas y hasta rechinas. Y, sí, ¿verdad? sí. Pero cuando está desinflado... Sí, no, no. Sí. Es más, fíjate las llantas del carro. <risa> si les falta aire, puedes tener el problema de echar a perder la llanta. Pues sí. <risa> bueno, entonces, no, no te desinflas. Pero tú si sí, sí te desinflas. Ten cuidado. No se trata... Por pues estamos hablando de ese vacío emocional, porque te pega en lo, en lo emocional. Sí. Y también sí, en, sí. Lo, en lo espiritual te pega. En lo espiritual, claro. Eh, eh, es... Eh, cuidado porque el enemigo Satanás ah, le encanta mortificar a las personas. Sí, sí, más cuando... A los cristianos y a los no cristianos. Sí, sí. A todo el mundo. A todo mundo, a todo mundo. ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de, de que haya ese vacío en nuestro interior. Sí, así es. Sabemos que es un sentimiento compartido y que todos hemos sentido así alguna vez, uh -huh. eh, eh, racionalmente como conscientes de que es una brecha temporal y un proceso de aprendizaje, pero... Nuestra parte emocional desea salir de esa angustia eh, permanente. Así es. Y si tú sí. sientes esto, haznos un comentario. Así es. En cualquier formato que estés viendo, ya sea en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Ahí están las cajas ahí para que tú puedas hacer un comentario. Uh -huh, a, claro, hazlo, hazlo claro. Y si necesitas un poquito de ayuda espiritual, pues haznoslo saber para poder orar por ti. Claro que sí, claro Pero que sí. No te quedes así como estás. Mejor da el paso. Sí. Y búscanos. Y, Dinos cómo te y, sientes. Y nosotros trataremos de orientarte para que te acerquen más a Dios, para que Dios cubra. Esa necesidad que pudieras tener. Claro, claro. Ok, claro. seguimos adelante. Si a lo largo de tu vida o actualmente te has sentido así y no has sabido cómo remediarlo, tal vez te preguntes: ¿qué puedo hacer? ¿Qué Eso que puedo te estamos hacer? comentando, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pones un texto, pones un mensajito, uh -huh. eh, pones un correo y permítenos. Sí, sí, para poder comentar, platicar. Eh, o sea. Exacto. Ahora, ayudarte. Si, si lo haces a través del correo que eh, lo puedes hacer muy bien o a través de un texto uh -huh. eh, eh, en, en Messenger eh, que es más, más directo hacia nosotros en un momento dado pero el correo es lo ideal eh, porque nomás yo lo recibo sí, eh, sí, sí. y nadie más lo va a andar viendo ni nada de eso ¿Por qué? Porque a veces sí da pena en alguna situación sí. de la vida, ¿no? Hacer Entonces, algún eh, un comentario. Usa, usa los, los, los, las herramientas que tenemos y permítenos que pudiéramos apoyarte en algo. Así es, así okay, es. Y continuamos. En público, la mayoría de las personas parecen felices y confiadas. Eh, fíjate, ¿qué, qué importante es eso. Uh -huh. En público, podemos ser muy diferentes. Sí. ¿Pero qué sigue ahí? Pero en el fondo, muchos se sienten vacías o vacíos. Uh -huh. Casi. En realidad se puede estar en medio de una gran multitud y sentirse solo. Uh -huh. eh, muchos no le ven ningún significado o propósito a la vida. Y tratando de vencer ese vacío, algunas personas trabajan y trabajan, otras se vuelven a las drogas o al alcohol, y otros se empeñan en tener más dinero, poder, sexo, etcétera, etcétera. Sí, porque quieres satisfacer... Ese vacío. E ese vacío. Ese vacío, sí. Entonces, a veces te vas por lo, lo supuestamente más fácil y puedes caer en, en un problema tremendo. Claro. Si, si caes en, en las drogas o caes en el alcohol. Sí, sí, o pornografía. O sí, qué? también. Sí. Porque ahorita con el Internet, pues, no, pues, pues puedes hacer miles de cosas, ¿no? Entonces. Así es. Si buscamos de Dios, va a ser mejor. Así es. Así si no es. buscamos de Dios, más vale que... Pues de pedido, búscanos a nosotros. Sí, para y, ayudarte. Y, y trataremos de ayudarte. Así es. Pero tienes que poner tu parte. Porque si tú no claro haces que sí. nada... No, no, si la persona no... Sí. Nosotros estábamos dándote ahorita el, el mensaje, te estamos dando la orientación. Pero si tú no sí. haces nada... Pues sí, a porque es, es muy, muy personal Es como el tener hambre Si tú no comes, pues no se te va a quitar el hambre Sí, o si tienes y no tomas agua No pues. tomas agua, pues también Mira, y, y es que hay veces que, que La persona se siente A propósito del agua Se siente que andan caminando en el medio del desierto Sí En el mediodía en punto Cuando el rayo el de sol directo. Pega directo Ay, que, que sientes la cabecita, pero que, que te arde. La garganta se te reseca, tus labios se te resecan. Y no hay esquecer. Y no hay agua. Sí, no, no, no hay agua. Pero, aún en el desierto mismo. No hay ningún estanque por ahí. Te vas a encontrar ahí. ¿Un una normal. sombrita de una palma. y un poquito de agua un remanente por ahí y te vamos a, a queremos hacer eso en tu vida uh -huh. como se va sí sí que, que tú puedas descansar porque porque no es bueno que estés en esa condición claro así definitivamente no es bueno satanás te puede meter miles de ideas que no te van a servir y por el contrario Miren, es, es, es increíble, ¿no? eh, hemos visto gente que incluso mata a más personas, oh, sí. o se quita la vida solos. Sí, eh, Yo hice algunas noticias porque eh, en, en el programa que tenemos, el hay una página de China, este ajá y cómo hay gente que se quita la vida en China, increíblemente, sí, sí, sí, sí y aquí el... en Estados Unidos pues olvídese, es el pan de cada día, sí por el, el mismo hostigamiento en que está la gente, eh, los tienen a muchos trabaja y trabaja y trabaja y trabaje y trabaje, trabaje, trabaje, trabaje. Y, este, y no tienen la, la libertad para nada. entonces No, no, no son dueños de nada. No, no. Ni, ni siquiera de lo que traen en la bolsa. Nada. Son dueños. Absolutamente. Es triste. Es... Entonces es, es que ese tipo de gobiernos así donde es hay, muy, hay muy e, e, esa imposición y, y, y esa eh, jerarquía de, de, un, de, un, de un poquito de gente nada más o de uno solo como dictaduras abrieron muchos vídeos. Sí, como no, como no. Si aquí en Estados claro. Unidos, que, que no tenemos eso, que aquí supuestamente tenemos mucho más libertad. Uh -huh. No falta que cada persona sí. que se le, sí, sí, levantan las tapas. Tantas armas sí. que están vendiendo ahora con tanta libertad, olvídate. Sí. No, pero la, la, actitud de, la actitud del vacío. El vacío, ¿verdad? sí, sí. Porque eh, Hay el, un vacío, hay un vacío, que exacto. no lo llenan. Y entonces estas personas. ¿Van y matan gente que nada tiene que ver con él? Nada. Por... Nada, nada, nada tiene que ver con él. Eh, mira, estaba viendo ahora en días pasados eh, que hasta una criaturita de, de, de, de meses o de un par de años lo, lo mataron con, sí. ver, con una pistola, una con bala, una bala. Una bala perdida. Iban pasando por ahí en un carro y le ¿Qué, pegó qué, a qué, la criatura. Qué, ¿Qué barro? Lo digo. No hay conciencia, no hay. No, no. Pero es eso es tremendo. parte. De los vacíos. De los vacíos. Y de las malas amistades. Sí. Y de los malos hábitos. Sí, sí, sí. Y de estar eh, sin el. Sin, sin la mente ocupada en algo más positivo. Claro. Por eso esas positivo. gentes se, se destrampan como. Se dice sí. coloquialmente, ¿no? Sí, sí. Eh, Así está que ahorita. Que no saben qué hacer y... y Así está ahorita este a, mundo. Agarran la ulera y empiezan a disparar. Sí. Y hay una razón que explica la sensación de, del vacío en la vida. Dios creó al hombre con un anhelo que sólo él puede satisfacer. Eh, eso es bien, bien importante. Nosotros somos criaturas... Hechos a la imagen y a la semejanza de, de Dios. De Dios. Sí, así Eso tú, es, tú lo principio. Amén, en este así es. Ok. Pero si estamos hechos a la imagen de Dios, Dios se va a encargar de nosotros. Amén. Si lo buscamos, obviamente. Claro, claro. Y continúa ahí. Sí. Entonces, a, a, la persona no puede sentirse satisfecha hasta experimentar el amor transformador e incondicional del Señor. Jesús dijo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, nos dice ahí en Juan 10.10. 10. Así es. Eh, ajá, Entonces así es. Esa es la solución perfecta cuando nosotros venimos y reconocemos... A Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así es, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es, entonces, si nosotros no te hablamos de la palabra de Dios, ¿te dejamos igual o peor? Nosotros estamos tratando de ver el remedio y el trapito. Sí, sí, sí, sí. Queremos darte el remedio y el trapito. ¿Por qué? Porque, eh, mira, eh, todo este año que pasó, y parte de este que, que estamos caminando, ¿cuánta gente no supo qué hacer en ese encerramiento que estuvo ahí por la cuestión del COVID? Uh -huh. ¿Y no está desaparecido esto el 100%? No, no, no, todavía no. Entonces, por eso muchos matrimonios han tenido problemas, muchas familias han tenido problemas sí. porque no estaban acostumbrados a estar juntos. Exacto, exacto. No estaban acostumbrados. a estar juntos. Son familias, familia, son pareja. Uh -huh. Son marido y mujer. Sí. Pero nomás para ratitos. Sí, sí, Nomás sí. cuando van a dormir. En ratitos. O, o que van a tener eh, sí. un placercito por ahí. Sí. Pero fuera de eso, pues no, no pueden convivir todo el día, toda la semana, todo el mes, uh -huh. porque ya se cansan y se fastidian. Sí, sí, definitivamente. Así es. Pues yo sí. a veces te, te he preguntado, oye, yo no he dejado de quererte. Y tú me dices, pues no, pues igual. Oye, pero ya son muchos años. ¿Y qué me dijiste? No, pues entre más años, más, más amor, más. Que el amor no, no se hace viejito. Pues sí, el amor no se hace viejo, no. ¿No se arruga? No. ¿No le salen canas? No. <risa> no. A nosotros no, no, sí. sí. Pero, ¿Pero el amor no? No, no, claro que ni no. ¿Ni se arruga, ni le salen canas, ni, ni, ni, ni se le cae el pelo? Nada, nada, nada, nada. Anda. Como todo un dandy, o como todo sí, una, sí, sí, una, una sí. damita. Sí, sí, definitivamente Pero hay quienes no, no han podido convivir algunos días, o algunas uh -huh. semanas, o algunos meses, hombre. Ah, pues es que hace falta el amor de Dios en sus vidas. Y es lo que marca la diferencia. Definitivamente, sí. Es lo que marca la diferencia. Entonces, Así es. Mi amada, mi amado... ¿Cómo no platicarte de esto? Si cada día... Nos damos cuenta... De esa enorme... Y extraordinaria necesidad... De que ese vacío... Salga... Uh -huh, uh -huh. Y el único que lo puede llenar bien... No es más que el Señor... Solamente el Señor... Solamente el Señor... Porque si no está el Señor en tu vida... ...vas a hacer con el vacío... Uh -huh. y, ...y ese vacío... ...te va a estar dañando... ...te va a estar a, haciendo mucho daño... ...y te puede provocar... A, ...acciones... ...o actitudes... ...totalmente que están fuera de sentido... ...así es, así es... ¿Verdad? ...es que... ...Dios Dios es grande... A, o sea, así es. A, ...ahí en... ...según de este, Corintios... ...1, 3 y 4 dice...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 eh, El, es decir, es decir, Dios desea que nos sintamos completos, uh -huh. eh, lo cual solo se logra por medio de una relación con Él. Exacto, es lo que estamos hablando. Cuando tenemos esa relación con Él, uh -huh. las combias, las, perdón, las, las cosas cambian radicalmente. Así es. Radicalmente. No y, obstante, y, una persona eh, salva puede sentirse vacía. A veces es el resultado de la desobediencia. E ese es el problema. Sí, sí, le aceptamos, le recibimos, pero se nos olvida. Se nos olvida. Que hay que Por las mismas situaciones a veces que se nos presentan sí, en la vida. que hay que continuar. Uh -huh. Uh -huh. Y sigue diciendo. Dice, entonces... Uh, ¿Un ligero? Sí. ¿Un ligero desvío? Un ligero desvío en nuestro caminar con el Señor puede convertirse después en un estilo de vida. Eh, eh, ese es el problema. Que es, por, por se eso, acostumbra así la persona y así te vayas, así te vayas, te fuiste te chueco. Eh, miren, hablando de estos desvíos, lo hemos dicho que yo no puedo entender cómo puede haber pastores o predicadores que han dejado la Biblia para predicar. Sí, sí, sí. Y si han dejado usar o han terminado usando lo que es un teléfono, eh, porque aquí tienen la Biblia. Sí. Uh -huh. Pero se van descuidando del uso de la Biblia, que hasta después se batalla hasta para encontrar algún pasaje bíblico. Sí. Sí. Y aquí en el teléfono, pues nomás le pones ahí en el, en el buscador y, y encuentras fácilmente el. Sí, como el, en el microondas, nomás le picas ahí ya, <risas> y, y ya se calentó lo que vas a comer. <risas> Exacto. Entonces, yo les he dicho: si donde tú vas no usa la vida para predicar, se está llegando el momento de, de cambiar. O habla con sí, el pastor sí, y dile, sí, sí. hermano o hermana, todo, depende de quién sea la, la, la que está ahí al frente. Si no predica con la Biblia en la mano, puede tener en el latril o en el púlpito, ¿verdad? Pero si no usa la Biblia, yo no vengo. Así. Uh -huh. pues, no me usa el teléfono, no. para el teléfono yo, yo lo, yo lo puedo tener en mi casa. Me atrevo todo el día. Claro, claro. No, yo cuando, cuando vengo aquí, uh -huh. yo quiero que usted nos hable de la palabra de Dios y que me diga, hermano, aquí, hermano, aquí, en la Biblia, aquí el Señor nos está dando el mensaje. Así es, amén. Sí, es el Señor mismo. Y no para que tenga el pastor que, que está sonándole la, a la Biblia. No, no, no, no. Sino simplemente <coughs> que, se, que se sienta que hay una autoridad superior que es Dios, hablándonos a través de su palabra. Así es, amén. También es posible que un cristiano viva conforme a la palabra de Dios, pero mm. no haya rendido totalmente sus deseos a Dios. Por ejemplo, eh, muchos cristianos tratan de llenar su vacío con, con riquezas, éxitos o, o relaciones, pero cuando a esos deseos se les da mayor prioridad que al Señor, se convierten en una forma de idolatría. Exacto, exacto. Entonces no hay como que haya palabras sí. fresca cada día. Solamente cuando buscamos a Dios por encima de todos los demás, podemos vivir en plenitud. Ore pidiendo que Él le dé su dirección para escudriñar su corazón. Confiésele cualquier pecado o idolatría. Pídale que llene su vida como solo Él puede hacerlo. Gloria a Dios. Y así es. Y solamente Él lo puede hacer. Así es. Por eso aquí estamos nosotros tratando de dar un mensaje. Pero ojo, Dios también te puede usar a ti. Esto lo hemos repetido muchas veces, pero sí. lo, lo, lo vamos a compartir una vez más. Yo quiero, o nosotros queremos, mí, que tú, mi amada, que tú, mi amado, puedes hacer un trabajo mejor que nosotros, mucho más excelente que lo que nosotros hacemos. Claro, claro que sí. Porque nosotros lo que estamos tratando es de orientarte. Pero si tú te preparas, y te capacitas y te dejas usar por el Señor, no sabes hasta dónde puede llegar. Amén. No sabes, Amén, así es. No sabes hasta dónde puedes llegar. Entonces, déjate ayudar de, de parte de Dios. Déjate guiar. Uh -huh. Y para eso vas a necesitar de las Sagradas Escrituras. Úsalas. Tómalas. Apóyate, sí, con el teléfono. pero pues Es muy fácil eh, eh, que, que, que lo puedas usar el teléfono o la, la tableta. Eh, o bien, agarrar la Biblia directamente. sí este... Pero ya cuando tú te enseñas a predicar, enseñas a predicar con la Biblia. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí con la Biblia, con la Biblia, con la Biblia. Ahora, eh, cuando mencionabas aquí, bueno, de lo que escribimos, Ajá. que eh, a veces en la vida nos vamos distrayendo tanto uh -huh, uh -huh. que hasta el comportamiento en el templo cambia. En la forma como nos vestimos para ir al templo, cambia también. Entonces, sí. ¿por qué? Porque nos vamos llevando por, por el, los modismos uh -huh. y dejamos lo esencial. Lo esencial. Así es. Así Yo cuando es. veo algunas organizaciones así, a través de los programas que vemos a veces de en la televisión, uh -huh. cómo me gusta mí ver eh, cuando está el coro, todos vestiditos, todos con sus, togas, sus togas, se ve muy, muy, muy bonito, de muy traje de, de, de corbata, eh, todos uniformes, muy oficial, muy este, ah, con seriedad, eh, porque para el señor debe de ser lo mejor, claro. Es claro. como cuando vas a una boda, que lo decíamos ayer, sí. creo. Para ir a una boda, o ya, pues vas a ir bien vestido, bien arregladito, bien, pues para el Señor mejor. Claro, para Entonces, el Señor mejor. Pero tenemos que entenderlo, tenemos que, que, que, que traer esa comprensión con el Señor uh -huh. para poder cambiar nuestras ideas y nuestros hábitos y nuestras costumbres. Sí, sí definitivamente. Entonces, si no somos uno más del montón. Es que la palabra del Señor te instruye, te capacita. ¿Qué, qué cosa, qué cosa tú puedas este uh, necesitar, desear o sentir que Dios no te lo dé en su palabra. Amén, así es. Es que Dios Dios uh, Dios uh, es grande y maravilloso Y Él pensó en todo lo mejor Para, para nosotros los seres humanos y, y, y Él nos da todo en su palabra Hay un, un, un estribillo que solíamos cantar este, eh, En la iglesia este Seguro a la mano de Dios ah, sí, sí. Seguro a la mano de Dios Si las aguas de la vida Se te quisieran ahogar Seguro a la mano de Dios irás Amén. Si las tristezas de la vida Te quisieran ahogar Seguro a la mano de Dios irás Seguro a la mano de Dios irás Pues ella te sustentará No temas, sigue adelante No mires para atrás Seguro a la mano de Dios irás Eso es, eso es bien, bien interesante Así es cuando nosotros entendemos el mensaje, lo agarramos, lo tomamos, a, a, a veces lo, lo que pasa es que hay música que, eh, que puede motivar mucho a la gente, uh -huh. pero a bailar, sí. a, a, a moverte. Es bien importante que se entienda el mensaje. El mensaje El, el mensaje es lo más importante No tanto el ritmo Sí, no, no, no pero El mensaje Entonces Es como Sí, porque de, descontrola las emociones Y se va la carne y, y, y, y dónde está lo del espíritu <risa> Exacto Es, es sí. como cuando tú quieres enamorar a la muchacha Pues tienes que hablarle Con el corazón en la mano Bonito Precioso. Y decirle, pues todo lo que te he dicho. <risa> no, no, no, se, sé. bajar la luna y las estrellas y, y todo y luego, pues no es cierto. Y ya, ya, ya, ya, ya la dejas, no, no. Y no, no es no. cierto. Eh, sí. Um... ¿por, por, qué, por, ¿Por qué crees que, que existe el divorcio? Porque dejas de estar esta, esa relación. Pues sí, sí, sí. dejas sí. de estar esa relación. Y, y se van desviando. Y, y para cuando menos se acuerdan, es como una y. Sí, van los dos juntos. Pero luego se empieza a abrir. Y luego cada quien. <risa> cada para, quien. Para su casa Sí, sí, sí. Y sigue diciendo, si la jornada es pesada y te cansa el caminar en la vida, ¿verdad? Seguro sí. a la mano de Dios irás. Entonces, ¿cómo puedes vencer eso? Pues, ahora orando, ayunando confiando, testificando, y seguro a la mano de Dios irás, porque el Espíritu del Señor siempre te revestirá, siempre te revestirá, seguro a la mano de Dios irás. Déjame decir de, de, de lo que estamos viendo aquí en las imágenes. ¿Viste la, esas cabras andan sí. en la montaña. Dios las equipó de, de tal forma también. que esas cabras, ajo tú y yo no podemos andar ahí. Pues no. O una vaca, un caballo, o, o, o, o otro tipo de animal. Pero estos, estos animales, sí, Dios los diseñó así fueron creados, para que pudieran sí. caminar uh -huh. en, en, en, en, ese, en, en esas piedras. En esas montañas. En esas tan, montañas. Sí. Entonces, tanto peligro. nosotros tenemos que enseñarnos a caminar con Dios. Para sí. que vayamos siempre tomados de la mano de Dios. Amén, amén. Y es caminar seguros. Sí, seguro sí claro. a la mano de Dios. Así es. Jesucristo ha prometido que jamás te dejará. Amén. Seguro a la mano de Dios irás. Así es. Eh, eh, entonces es, es, es precioso. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y allá descanso para vuestras almas. Amén. Gloria al Señor. Y ya nos vamos a la versión, pero antes Señor. <coughs> permite compartir, <coughs> perdón, un verso más de las escrituras: Mateo <coughs> 11, 28 y a la letra dice: Venid a mí. Lo, sí, venid a mí, todos los que estén cansados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ajá. Y okay. yo os haré descansar. Venid a mí. Así es. Todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué hacen? Y yo los voy a hacer descansar. Así es. Amén. Pero si no te damos palabra, entonces pura práctica de nosotros. Sí, no, no, no. Entonces, tenemos que dar siempre palabra. Entonces, tenemos que buscar a Dios y tomarnos de la mano del Señor, porque el enemigo siempre anda queriendo destruir. Así es, así es. Y, y es bien importante que el amor sea hacia Dios, Hacia amén. nuestros semejantes A la esposa, a los hijos A nuestros padres Si se tienen, entonces ya no los tenemos Pero eh, Tenemos que, que compartir También el amor Amén sí, Pero dáselo amén, a tu amén. esposa Dáselo a, a tus hijos Sí No es que no repartir amor Por aquí, por allá No es que yo tengo que repartir mucho amor No, no, no, no, no. Eh, te ten cuidado, no, no es a malinterpretar eso de estar de, sí, de sí. dando amor uh -huh. eh, de amoríos eh, <risa> eh, sí, sí, sí eh, te ten cuidado no, no, no, no es a, a, a, a tomar yo el camino de lo que estamos diciendo pero tú puedes amar demasiado a las personas extendiendo tu mano para ayudarles amén, así es y entre más ayudas, más bendición vas a tener de parte del Altísimo. Seguro estoy. Amén. Y nos vamos a ir Por a... nada, por bueno. nada, este, que estemos afanosos, sino que sean conocidas de vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento... Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Filipenses 4, 6, 7. Ok. Pues eh, nos Así vamos a, a la oración. Eh, Así es. ¿Cómo no orar por ti, mi amada, mi amado? amén Y por todos los que están viéndonos, escuchándonos, en, en el momento que tú lo estés haciendo. Como decía mi esposa, puede ser en es. la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Cuando no puedes ni dormir y te levantas y, y, y pones el, ahí en Facebook y ahí nos ves o en, en YouTube y ahí nos ves. Pues, o en la página directamente. O, o en la página de nosotros, ¿verdad? Entonces, este, uh -huh. simplemente permítele a Dios bendecir tu vida. Amén, amén, así es. Nosotros tenemos una infinidad tremenda de, de, de videos eh, puestos en YouTube y puestas ahí en Facebook si tú te vas ahí al listado de todo lo que tenemos oh, eh, no te lo vas a acabar porque desde el 11 estamos haciendo videos ya tenemos 10 años prácticamente así Están es haciendo videos a veces a diario a veces no pero eh, ahí estamos ahí estamos eh, son muchos cientos y cientos y cientos de videos que hemos eh, podido eh, instalar en, en las páginas sociales y no podemos más que darle honra, gloria y alabanza al Señor por lo que Él hace en nuestras vidas y esto lo estamos compartiendo contigo mi amada y contigo mi amado y ahora permítanos que oremos okay. por ti y yo lo voy a pedir okay. a mi esposa que ore, pues, ora por los matrimonios, hija. Amén. Ora por los matrimonios para que Dios los haga más sólidos, que Dios los haga más fuertes y que crezcan espiritualmente. Amén. Porque ahí está la, la base. Así es. O, oremos con mi esposa. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento, dándole la honra, la gloria y la alabanza. Padre, gracias, Señor. Por este tiempo que, que nos ha permitido, Señor, Amén. transmitir, Señor, este mensaje. Este mensaje, Padre, que, que viene de usted, viene de su palabra. Todas estas reflexiones, todos sí. estos consejos, Padre, solamente usted los da. Padre mío, en este momento estamos, Señor, ante su presencia, Señor. y Nos, sí, nos llegamos ante el trono de su gracia, Padre Señor. Mía para interceder, para pedir, Señor, por los matrimonios, Señor, que en este, en este tiempo, en estos momentos, Señor, que estén pasando por problemas, dificultades, Señor, en su matrimonio, en sus relaciones, en la familia. Padre, le pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, que usted toque sus vidas, toque sus corazones, Padre, que haya esa hambre, Señor, ese anhelo, ese deseo, Señor, de conocerle y que puedan, Señor, llegar a sus pies arrepentidos, arrepentidos por todas las faltas, los errores, todos los pecados que han cometido, Padre, porque solamente usted lo, lo puede perdonar, Señor, y que se pidan perdón unos a otros, Señor, uno al otro, porque es, es importante que se pidan perdón y que haya esa humildad, esa humillación en a, delante de, de usted, entre ellos, Padre, para que su amor, Señor, pueda ser eh, lleno, Señor, pueda llenar sus corazones, Señor, de, de ese amor, y que, y que no dejen, Señor, no dejen eh, esa comunión con usted, Padre, porque usted es el único que, que puede llenar nuestras vidas y que puede satisfacer todos nuestros anhelos, nuestros deseos, Padre, siempre es confiando, Señor, que usted está con nosotros, porque nada somos, nada podemos hacer si no es por usted, Padre mío. Gracias por la vida, gracias por la salud que nos da, Padre Santo, y en sus preciosas manos ponemos estos matrimonios, Padre, y a, a la familia completa, Padre mío, porque hay tanto problema. En las familias, con los hijos Padre, Así es. pero todo es por Esa falta de, de comunión Esa falta de conocimiento De su palabra, bendito Señor Gracias le damos en este Momento, porque usted nos permite eh, Dar este Mensaje, gracias le damos En el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, aleluya también, Amén también. Ahora, yo sé que Muchas parejas ya no están juntas porque ya se divorciaron o bien falleció una parte de la pareja, ya sea él También. o ella. Y pues está solo están sí. solas, pero eh, de, déjenme orar por ustedes. Cuando yo veo esas cabras así, fíjate que, cómo. Ahí la, la mamá uh -huh. está acariciando, acariciando a su criatura. Sí. Así vamos a darnos el amor. Con ternura. Y con ternura, con cariño. Hasta los animales nos ponen la, las muestras a Sí, veces. sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, vamos a amar a nuestro prójimo. Vamos a amar a nuestra esposa, a su esposo, a nuestros hijos. Vamos a orar. Amén. Padre tanto, santo y eterno. Oh, mi Cristo alabado y glorificado sea su santo nombre, Padre eterno. Los que ya perdieron, mi Cristo, Jesús, Jesús, en alguna Jesús, forma Jesús. a su pareja, sí, señor. hombre o mujer, esposa Cristo, Jesús, Jesús, o esposo, sea, nombre, señor. sea con ellos, señor. Sí, señor. Ah, y déles su vida, paz, déles su amor. Sí, señor. Que es un su misericordia Señor, sea sobre él o ella sí, Cristo Jesús. O sea con esos hijos que han quedado Santo ya suave. sin esa parte de ese matrimonio que ya les falta el papá, les falta la mamá o ambos hay tanta necesidad en este momento, señor, señor, consuele toque vidas, toque corazones Dales paz. Dele sí, tranquilidad. Sí, Padre Eterno. Dele fortaleza. Sí, Señor. Y Padre Santo, y que su amor, su poder, su gracia señor. y su majestad sobrepasa todo el pueda señor. ser, Señor, señor. sobre cada ser viviente. Sí, guarda, no y si ya vino caso, a, sus pies, señor. a sus pies, Señor, porque le dijo, verá mi vida, Señor. Entra a mi oh, corazón, santo Jesús Santo eres, Jehová de los ejércitos. Yo te recibo como mi Señor y como sí, mi Dios. Aleluya. Este sí, sí, ya, Señor, entró a esa vida Bendito Cambie Señor el destino, Señor, de esa personita Sí, mi Cristo Y que sí, todos que, sea, los señor, que le hemos señor. aceptado, Señor Como nuestro Señor y como nuestro Salvador Sí, Señor Que usted esté preparando, y Señor Siempre, Señor En esas mansiones celestiales que Estemos Ese hogar para nosotros Unidos a usted, Padre Mi Padre Santo ¿Cómo señor. nos darle gracias? También por la vida y por sí, la salud. Señor, gracias, Padre mío. Por el bienestar. Gracias, Señor. Por lo que sea provisto para nosotros, Señor. Y Padre Santo. Gracias, Padre mío. Quite toda enfermedad y toda dolencia. Sí, Señor. Porque es tu palabra que hay en Isaías, que usted en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Que llevó, por sus llagas nosotros ya somos curados. Llevó todo, todo, todo lo llevó, Señor. Quite toda enfermedad, Señor. señor. Santo es Señor los ejércitos. Gracias por su Quite Espíritu Santo. Magura. Gracias por su Espíritu Santo. Y todo santo, aquello señor. que nos separa del amor suyo. Señor. Sí, Señor. Aleluya. Mi Padre Santo. Dándole honra, gloria y alabanza. Sí, mi Cristo. Por los cambios que usted hace, Señor, en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Sí, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Y amén. Amén. mis amados, voy a sin querer, ya han pasado 46 minutos. Y no podemos sea. más que decirles, Dios les bendiga. Gracias por compartir este video. Así es, bendiciones, un fuerte abrazo, les amamos en el amor del Señor. y Muchas gracias porque usted ha estado compartiendo estos videos. No deje de hacerlo. Y el Señor le bendice y bendecirá a todos aquellos que, que realmente vean y entiendan estos mensajes. Y se lleguen a los pies del Señor pidiéndole el, el perdón de sus pecados. Y que lo reciban en sus corazones porque es muy importante. Y Señor. tú mi amada, tú mi amado, prepárate para servirle también al Señor. Amén, así este sea. es el tiempo más fácil Para usar los medios que hay Para compartir Un hermoso mensaje De parte del Altísimo Amén. Háganlo Háganlo Deje que Dios los utilice Como una herramienta útil Bendiciones Bendiciones para todos